Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a la tercera parte del vídeo del alfabeto del alemán Hoy día con las letras V, A, U Los Kids Para completar los videos anteriores de entender cómo funciona la pronunciación de cada letra del alfabeto y luego ver su aplicación dentro de una palabra, revisa los videos anteriores para tener todo el conocimiento completo. En este video revisaremos las últimas letras que faltan del alfabeto y además algunas letras particulares del idioma alemán donde toca... De a poquito entrenar nuestro cerebro en la familiarización de ese sonido y luego ir practicando para que también toda la musculatura facial se adapte, se practique la pronunciación de estos nuevos sonidos. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido. Mi nombre es Daria. Acá nos enfocamos en el estudio del idioma alemán paso a paso y de también aprovechar el proceso del aprendizaje al máximo. Si son temáticas que te llaman la atención, que te interesan, si quieres aprender alemán, suscríbete a este canal, haz un clic a la campanita para recibir el aviso de los últimos videos y vamos con las últimas letras faltantes del alfabeto partiendo por la letra V, en alemán la letra V se dice "fau". Acá hay una gran diferencia con la pronunciación. Podemos imaginarnos el "fau" representado por una F, A, U. "Fau" es un sonido bien fuerte en pronunciación. Zum Beispiel der Vater, el padre, der Vater. Oder vier. Vier. Acordámonos de los números en alemán de 1 a 10. Fia, 4, fia. Letra W. También aquí es bien diferente con la pronunciación en español. En alemán la W se dice V. V, que sería en español como la letra V. V. Zum Beispiel das Wasser. Das Wasser, el agua. Das Wasser. Oder die Wolke. Tivolke, la nube, Tivolke. Siguiente letra, letra X. En alemán se dice X. X. Lo podemos representar por las letras I, K, S en su combinación X. Son beispiel, y acá hay pocos ejemplos en alemán que comienzan con la letra X al inicio. Son beispiel das Xylophon, el Xylophon. Das xylofon. Oder xylit. Xylit, un tipo de azúcar. Siguiente letra, letra Y. Muy diferente a la pronunciación en español. La letra Y se dice ypsilon. La letra Y tiene la particularidad de tener esta forma de decir bien particular, de forma aislada, como letra unitaria. Pero en la aplicación dentro de una palabra suena nada así. Veremos. Son Beispiel. Yoga, yoga. acá el y se transforma en alguna especie de i. Otro ejemplo, die Yacht, die Yacht. el yate, die Yacht. Letra Z, en alemán Z. Por ejemplo, representado por T-S-E-W-T, -E -T -T Z. Die Zahl, die Zahl, el número, die Zahl, oder die Citrone, die Zitrone, el limón, die Zitrone. Ahora las últimas letras son letras que son bien particulares del alfabeto alemán. Tenemos la Estzett, que ya en un video anterior se explicó que representa más o menos una doble S, una S bien fuerte en sonido. Y la Estzett podemos ver dentro de palabras, la Estzett no existe como inicio de una palabra, Zum Beispiel, die Straße, die Straße, la calle, die Straße, o die Soße, la salsa, die Soße, la salsa, pero no la salsa de baile, sino la salsa de la comida, die Soße. Y ahora vamos con tres letras en alemán que son vocales que llevan pequeños puntos arriba, donde tenemos tres distintos. Partimos con el E. El E, que es una A que lleva dos puntos arriba. Y más o menos puede representar un sonido cuando uno está dando una charla y está buscando el, sin el siguiente punto a decir. Y se genera una pequeña pausa donde uno busca la palabra y sale el sonido E. Por ejemplo, zum Beispiel der Ärger. Der Ärger. La rabia o el enojo. Der Ärger. Oder ähnlich. Ähnlich. Similar. Ähnlich. Letra Ö Representada por una O con dos puntos arriba Zum Beispiel das Öl. das Öl Acá es como una O Pero el espacio de la boca se achica aún más Y hay un pequeño espacio nomás Donde sale aire y sale el, el sonido por los labios Ö Otro ejemplo Österreich, Österreich. Austria Österreich. Y finalmente letra U, una U con dos puntos arriba, que también en su pronunciación es como una U, pero donde se está achicando el espacio de entre los labios por donde puede salir un soplo de aire. U, üben, practicar, üben. Oder die Übersetzung, die Übersetzung, la traducción, die Übersetzung. Con esto completamos el alfabeto en alemán y su fonética, su sonido, su pronunciación de forma aislada, su pronunciación en aplicación dentro de una palabra. Espero que te gustó, ahora ya puedes practicar todo el alfabeto completo, puedes practicar a deletrear palabras y puedes practicar de identificar el sonido de cada letra dentro de una palabra. Espero que te sea de mucha utilidad este video. si te gustó dale un magich y nos veremos en el siguiente video. Bis zum Mal.